en la presentación de la adquisición de dos monedas y ahora la directora nos dará más detalle técnico y de, de la adquisición de la cual estamos sinceramente muy orgullosos porque aunque son dos pequeñas monedas, cuarto de dinar o monedas de oro de la época taifa del siglo XI eh, históricamente, artísticamente es un grandísimo elemento nuevo que llega a la colección numismática del Museo de Arqueología de Córdoba por lo tanto, desde el año 1914, que se encontraron cuatro mismos en la orilla del río de Córdoba, pero de las cuales las que se quedan se testimonio se 400, se de 400 millones, Pero esta se colección se queda nada, quedan ¿qué? muy poquitas, pero ya quedan no, mucho poder cambiar no no de idea, pues el poder no, adquirir claro no. estas dos nuevas pequeñas no, maneras, no. pero no. grandísimas, incorporación no. eh, no, a, a la colección y del Museo de Córdoba, pues está nosotros hoy un auténtico placer y orgullo el poder estar aquí. Yo quiero agradecerle a la directora y a la delegada de Cultura, como siempre digo, su constancia y su empeño cuando nos solicitan eh, temas que son importantes y actividades que son importantes para nuestros colegios de Córdoba y en el cual pues, nosotros intentamos siempre de la, de la Consejería de Servicios Centrales está a la altura de lo que Córdoba merece y necesita y que vuelvo a repetir, ella con tanto ahínco nos, nos tienen todo el día solicitándonos y luchando para que sí podamos conseguir. ...por lo tanto yo si les parece ahora Lola... ...si queréis dar un poco más detalle de esta adquisición... ...y de nuevo mi agradecimiento de verdad por todo vuestro trabajo. Pues bueno, nada, muchas gracias a la Secretaria General... ...y a la Directora General... ...por estar hoy aquí con nosotros... ...presentando estas dos monedas... ...que como bien han dicho... ...bueno pues son de muy pequeño tamaño... ...pero de un gran valor... ...efectivamente son un cuarto de dinar... Los dinares como sabéis son moneda de oro andalusí... ...y su significado... Importante para nosotros es porque sí, claro. son monedas procedentes o acuñadas en los reinos de Taifa, después de la caída bueno, de Califa. Son monedas que, bueno, de las cuales quedan menos que, por ejemplo, las que estaban acuñadas en el siglo X o las que estaban acuñadas entre el 8 y el 9. Por lo cual, esa singularidad de ser de comienzos del siglo XI, como bien ha dicho la secretaria, es muy importante. Una es de la Taifa de Valencia y otra es de la Taifa de Toledo. La de la Taifa de Valencia es de las más importantes porque solamente se conocen dos ejemplares en España. Uno es este y otro que está en Valencia, en el Museo de Prehistoria de Valencia. Eh, proceden, como bien han dicho, de un hallazgo casual de Moneda a la orilla del río Guadalquivir a su paso por Córdoba en 1914. De los estudiosos de la época tenemos una serie de documentación que este, se conserva en el Instituto Valencia de Don Juan en Madrid y que gracias a los investigadores en moneda andalucía que colaboran con este museo pues pudimos eh, tener conocimiento de que en una subasta en Madrid iban a salir estas dos monedas para su adquisición. Eh, ¿Cómo se hace esta cuestión por si os interesa? Bueno, pues lo que se ha hecho ha sido estudiarlo a través de unas improntas, de unos calcos que lo explicamos en el vídeo, que, que todo el mundo cuando venga a ver las monedas puede, puede ver el vídeo, a través de unos calcos que se hicieron en 1915 sobre esta, estas monedas que también ha contado la, la secretaria, en total eran 4.000 pero solamente llegaron a estudiar en 1915 400 y de esas 400 de todas hicieron calco y de todas hicieron impronta. al estudiar esos cargos hemos podido ver y hemos podido localizar que estas dos monedas que salían en subasta en Madrid que salieron el 14 de abril a subasta pues pertenecían a un tesoro de Córdoba se trata de recuperar el patrimonio perdido y disperso que tenemos fuera y bueno, pues ya el procedimiento de cómo se han adquirido, bueno, pues es a través de la ley. Eh, la Junta de Andalucía pues, le hace una propuesta al Ministerio de Cultura, que es el que tiene el, el, la competencia, digamos, ¿no? de ejercer derecho de tanteo y es el que ejerció el derecho de tanteo en esta subasta para adquirir las dos monedas para la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía pasa a formar parte de su colección y la ha escrito por los Arqueológico de Córdoba, puesto que son de un conjunto que procede de aquí la, ¿La subasta este año, no? La subasta fue el 14 de abril del 2021, sí Llama la atención que son eh, las monedas de oro frente al resto ¿no? que tenemos. Que... Sí, bueno, nosotros tenemos expuesta una selección de la gran colección de moneda andalucía que tiene este museo. Este museo en el mundo está considerado como uno de los que más cantidad de moneda andalucía tiene. Eh, la gran mayoría suele ser de plata, las acuñaciones son de plata, sobre todo a partir del siglo VIII, a partir de la, de la conquista de Córdoba en el 716 y hasta, bueno, prácticamente finales del siglo X. También hay algunas monedas en oro pero la mayoría, como digo, son acuñaciones en plata, pero hay también algunas monedas en oro. Pero en este caso, las acuñaciones de los reinos alfa, como he dicho, cuando ya el califato cae el califato y se divide en estos pequeños reinos que todos conocemos, sí son acuñaciones en oro como las que podéis ver. Por eso contrastan con la otra selección de monedas que tenemos. ¿Esa va a ser la ubicación definitiva? Esa va a ser la ubicación para que todo el mundo pues, pueda conocerla y pueda verla junto con el con vídeo explicativo, que, explicativo la exactamente, que se ha realizado y junto con las fotografías macro que también hemos hecho después de, de la limpieza de las monedas para que también se pueda ver. ¿Se puede ver bien, ¿no? Llama la atención del tesoro ¿no? que se encontró de, de, de, de 4.000 monedas que se conserven solamente 400. Bueno, sí, bueno, porque en esa época tan temprana, la, vamos, del siglo XX, la protección del patrimonio ¿Vale? no era como pero era ahora mismo, sí. como lo tenemos <risa> afortunadamente, claro. como es ahora, con lo cual se vendieron. ...se vendieron esa moneda rápidamente... ...y solamente quedaron las 400... ...que conocieron los investigadores... ...y sí. nosotros lo sabemos a través de... de, de eso ...efectivamente, a través de esa documentación... Sí. ...y nada, y bueno, por supuesto agradecer a, a la consejería... ...que es verdad, que en el momento que hicimos la propuesta... ...que le explicamos la importancia de estas piezas... ...la importancia de la recuperación para el patrimonio andaluz... ...bueno, pues enseguida se pusieron a trabajar porque bueno, lo hemos contado así de una manera rápida, pero detrás tiene un gran trabajo por parte de todo. ¿Hay así de vista alguna otra subasta en la que se vaya a el derecho de tender? Ahora mismo no, no tenemos constancia de ninguna subasta que haya piezas de interés para el Museo de Córdoba o cualquier otro museo de Andalucía, pero en cualquier caso sí es cierto que los directores de los museos siempre están muy pendientes de cualquier nueva pieza que venga a enriquecer su colección y nos avisan inmediatamente. Y, y bueno, y la adquirimos incluso, si no es en subasta también incluso en venta privada de algún coleccionista que sepamos que, que, bueno, que con toda la legalidad que tenga esa, esa pieza, pues es la adquirimos. ¿Cuál ha sido el precio de la adquisición? Pues ha alcanzado un precio total de unos 2.700, algo, 1.800 euros. Ah, no es un mucho No, efectivamente no ha sido de cara a la adquisición, pero bueno, en cualquier caso, cuando una pieza es importante para un museo, tenemos que intentar adquirirla, ¿no? a no ser que sea un precio desorbitado, fuera de mercado, etc. ¿no? Pero es este cierto que ha sido un precio pequeño, es un, un elemento pequeño, pero repito, la importancia para la colección de este museo es muy grande. Gracias.